Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Viernes, hoy la iglesia nos presenta a un santo muy querido, San Pedro Claver, el patrono de los derechos humanos, un hombre que gastó su vida sirviéndole a los excluidos de su momento. Él tiene como lema esclavo de los esclavos negros. Muy pendiente ahí en Cartagena la llegada de sus buques con los esclavos, siglo XVI, para atenderlos, para... Eh, darle la fe pero darles también un aliento de esperanza, un aliento físico también. Es el testimonio de un hombre entregado, entregado al servicio de los hermanos. Amado Señor en tus manos nos ponemos, gracias Señor por el buen ejemplo de estos pastores, de estos sacerdotes, de estos religiosos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje, será como su maestro? ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A veces en el camino de la vida, mis queridos hermanos, nosotros nos la pasamos mirándole la vida a los otros, juzgando, acusando, cuando todo esto es para nosotros. Vamos a la misa y el Padre empieza a predicar y empezamos a ayudar a Dios. El hijo, ay hubiera venido mi jefe, ay hubiera venido el esposo, ay hubiera venido el esposo. Y yo, el Señor me está hablando a mí. Y hoy nos habla a cada uno. Me habla a mí. Que tengo que corregirme, que tengo que sacarme esas oh, mugres grandotes que tengo. Antes que andar fijándome en lo de los demás. El Señor me invita a fijarme en mí. Señor Dios Todopoderoso, permíteme vivir, poner en práctica la enseñanza que Tú nos das. Amén. Que el Señor los bendiga. Los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.